En este vídeo, vamos a ver cómo llevamos a cabo una inspección funcional in situ. De los requisitos tendremos generales y específicos. Estos últimos dependerán del tipo de equipamiento de juego a inspeccionar. Para ello, utilizaremos el mismo ejemplo anterior. Aquí tenemos nuestro columpio y nuestra superficie. Los puntos generales a revisar serían, entre otros, cimentaciones, estabilidad de los equipamientos de juego y si estos se encuentran alineados. Los equipamientos de madera deben ser revisados el nivel de podredumbre, estado de las piezas móviles, acabados de los equipos, astillas, puntas punzantes y bordes cortantes debido al tipo de material del equipamiento de juego, roturas de alguna pieza, soldaduras, estado de la tornillería, engrasado de los rodamientos, estado de las cadenas, cables, cuerdas, en el caso de encontrar algún inconveniente debe registrárselo observado, en la pestaña Incorrecto y tomar la medida de seguridad o preventiva. Una vez finalizados los requisitos generales de seguridad, los cuales se encuentran reflejados en la norma EN 1176 parte 1, daríamos comienzo a la revisión de la parte específica. En este caso del columpio y de la corteza con material atenuante del impacto. Estados de los asientos. Ver si tienen parte metálica que sobresale. Espacio libre al suelo. Principalmente en superficies sueltas o naturales. En este caso se observa que el estado de los asientos no es correcto. Para ello, se registra lo observado. En la pestaña Incorrecto y tomar la medida de seguridad o preventiva y la subsanación realizada. Medida a tomar. Desmontar el asiento del columpio completo. Subsanación. Solicitar un nuevo asiento al fabricante el cual se encuentra debidamente homologado. Esta información debe incluirse en la pestaña de piezas.